Confiamos en que en la medida en que el proceso avanza, la capacidad de reflexión de la ciudadanía va aumentando. Los jóvenes encuentran en, en la plataforma de nuestro partido de, de Hugo una cantidad importante de, de, de, de expectativa, de esperanza, de, de, de respuesta a sus necesidades. Sus propuestas encajan con el sentir de estos sectores y nosotros tenemos confianza y esperanza en que vamos a lograr la victoria con Hugo y con Karina Y bueno, parece que hay eh, carencia en otros candidatos de ideas propias. Yo no me voy a olvidar nunca de que Calixto fue el autor de la frase que hoy el candidato de Gana, otro candidato de derecha, este, también ha hecho suya y ha viralizado cuando le planteó ...compañero Calixto a la a arena en su cara, devuélvanos robado. Aunque se ofrezcan ideas nuevas, no hay ideas nuevas donde se ofrecen Ellos no son ni buenos para proponer, eh, ni buenos para organizar. No vale la pena. Eh, son buenos para copiar, porque esa frase viene de un gobierno del FMLN <ríe> Eso de se les acabó la fiesta... Hay que buscar para atrás a quien se, se le oyó la primera vez aquí en El Salvador. Nosotros tenemos confianza en que la población eh, sepa valorar que el FMLN es la única fuerza que ha trabajado, trabaja y va a seguir trabajando por la justicia social, por aumentar la reafirmación de derechos y volverlos... Eh, positivos no solo proclamados en nuestra Constitución, y que eh, no es promesa, es realidad. Son hechos concretos, no son palabras. No venimos a ofrecer 14 sinfónicas porque hay más de 30. Entonces otros prometen menos de lo que ya hemos construido. El partido Gana ha invertido más en, en publicidad, eh, sin contar que también se publicitan a través de medios internacionales y de otros que no son fáciles de medir, y que en el segundo lugar ha gastado más arena, y en tercer lugar nosotros. Pero aquí estoy citando sí, yo a la gente de nuevas ideas, que son bueno, las que andan diciendo. Eso. pero esos no tienen ideas nuevas. A mí me da lástima. Allá hace años vi una caricatura que decía, mendigo de ideas y eso, me, eso es lo que me recuerdo. El tema del agua, gana, arena, PCN y PDC quieren privatizarlo. El FMLN está en contra de privatizarlo y la mayoría del pueblo salvadoreño está en contra de privatizarlo. Otros posiblemente se acercan a un partido y no solo con el nuestro pasa, visto como instrumento para escalar a otro lugar. En el caso del señor exalcalde, pues no llegó a la política por otro lado, sino que por nosotros. Posiblemente en eso cometimos eh, un error de apreciación. Un error de apreciación, de apoyar eh, su modelo que no era, este, eh, no era plenamente identificado. Pero sus propósitos pues, fueron claros. siempre eh, Si usted ve los colores de antiguo Cucatelán, son los mismos. Las ideas de crear otro partido estuvieron siempre. Entonces nuestro partido fue visto por él como un instrumento para sus fines. ...y lo mismo es ahora con Ghana ...porque ya Ghana perdió su, su color... ...su identidad... Su, su, ...perdió su identidad... Eh, ...de seguro que, que... tampoco sus dirigentes... ...pueden asomarse a sus tarimas... Eh, ...no creo que la militancia de Ghana ...esté totalmente comprometida... ...en sus estructuras... ...y, y entonces... Eh, ...quien destruye la casa... ...a la que llega como, como un comején... ...destruye la madera... Eh, pues miren, no, no traerá nada bueno en el futuro Ni para sí mismo ni para los demás Entonces Yo no entiendo cómo se puede dar buses, refrigerios Con buses de lujo para ir de un municipio a otro Por otros partidos En el caso de Arena, pues uno ha sabido siempre Que la gran empresa de este país es su financista. En el caso de Gana eh, ha sido un partido que ha surgido con más dificultades, no tiene el peso que ha tenido Arena, pero hoy gasta más. El candidato de ese partido gasta más de lo que gasta Arena, según los análisis de tercero. Entonces, la ciudadanía también tiene que hacerse esa pregunta. Yo no tengo respuesta. Les invito a que comparen la capacidad, la experiencia de nuestros candidatos, la seriedad, de un partido debidamente instituido la transparencia y el beneficio a la grandes mayoría sin andar midiendo colores la capacidad de unir y concertar como vocación del frente de unir a la nación estas son las cosas que debe empezar para tomar una decisión esas son las cosas que están en juego y que su permanencia y profundización de esos cambios solo los asegura el FMLN. Yo invito a la ciudadanía a hacer esta reflexión y darse por sí mismo, con los hechos objetivos, una respuesta responsable con el país y con el futuro.